Soy Romínez Dandurra y soy entrenadora personal. Hola, soy Gabriel Budassi, y soy entrenador personal y ambos pertenecemos al staff del Sport Club. Somos entrenadores del equipo de running de Plaza Italia. Junto con OSDE y Sport Club queremos acercarte a algunos consejitos ahora que por fin el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires autorizó las salidas recreativas y deportivas al aire libre. Obviamente siempre teniendo en cuenta tu seguridad y la de quienes te rodean. Bueno, tip número uno, El abrigo. ¿Qué nos vamos a poner a la hora de hacer ejercicio? Siempre nos fijamos la temperatura antes de salir. Época invernal, el horario que tendríamos permitido para salir es tarde, así que nos tenemos que abrigar. Pero eso va a estar relacionado con el tipo de actividad que hagamos y la intensidad que tengas actividad. Obviamente, si vamos a hacer una caminata, no es lo mismo que si vamos a alternar con trotes, o si, por ejemplo, vamos a retomar con entrenamientos intensos de correr, ciclismo o patín. Si vas a elegir hacer una caminata, lo sugerido es que vayas con ropa cómoda, tipo jogging o calzas. Arriba, si tenés, una remera de tipo deportiva. Idealmente vestirte tipo cebolla con alguna campera o buzo muy finito y arriba de eso algo un poco más de abrigo. Si caminas y no vas a hacer trote, obviamente puedes seguir usando el barbijo y lentes de seguridad si es que te hace sentir cómodo. Si vas a hacer un trote caminata donde la intensidad ya es media, puedes ir con una remera tipo deportiva o una campera tipo rompevientos que a la hora de empezar a trotar después de repetir un par de veces levantas temperatura y te la puedes sacar no nos olvidemos también que podemos utilizar los cuellitos o buff que nos van a servir primero para abrigarnos en la primera etapa y después también para taparnos ¿no? si estamos entre medio de mucha gente bueno obvio si ya corríamos desde antes o hacíamos ciclismo, patino cualquier actividad deportiva de alta intensidad seguramente tengamos en casa la ropa adecuada para esa actividad y sería medio redundante explicar qué ponerse. Por las dudas lo decimos, ropa idealmente tipo dry fit, una capa muy finita encima como para sacarse apenas se en el calor. Fundamental para quienes corren el calzado, eso es lo más importante de todo. Si quieren tener en cuenta también las medias, usan pues medias relativamente finas y de algodón para que absorban la transpiración. por fin de salir a hacer actividad física afuera de casa y hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Primero que nada, el horario en el que lo tenemos permitido es de noche, hace frío y hay que acondicionar el cuerpo antes de salir a la calle. Por otro lado, hay que tener en cuenta que en las circunstancias en las que estamos hay que tener mucho respeto con la distancia que mantenemos con las personas que salen a hacer actividad física igual que nosotros, a lo cual la entrada en calor va a ser adentro de casa y lo vamos a dividir en dos partes movilidad articular y activación muscular. Dani. Gracias. ¿Qué vamos a hacer en casa antes de salir? Bueno, vamos a tratar que nuestras articulaciones levanten temperatura y estén óptimas para hacer ejercicio. Entonces, en tu casa vas a trabajar sobre la movilidad de los tobillos, las caderas y los hombros. También, sumado a eso, vamos a hacer ejercicios de activación. Ejercicios de fuerza básicos, bien básicos, conocidos por todos, pero que son muy útiles a la hora de que nuestros músculos levanten temperatura. Como, por ejemplo, sentadillas, estocadas, pararnos en puntas de pie, quizás alguna plancha también para que toda la zona media se active y esté bien preparada para poder hacer ejercicio. El toquecito final para cuando terminas la activación muscular es, si tenés el espacio suficiente, hacer algo un poco más intenso para levantar las pulsaciones. Por ejemplo, hacer un trotecito corto en el living de tu casa o si tenés un patio. Si tenés una escalera que solamente la podés usar vos y no es de uso común, también podés subir y bajar trotando un par de veces para elevar tu frecuencia cardíaca. También, si tenés un poquito de living libre, podés hacer un poquito de ejercicio de rodillas al pecho, talones a la Bien. cola, puntas de pie, también para que el gesto de correr o trotar ya lo vayas incorporando antes de salir a hacer el ejercicio. recomendar algunas actividades para que empieces a hacer ahora que está permitido salir al aire libre. Por ejemplo, puedes hacer una caminata suave, una caminata moderada o un trote caminata. ¿En qué se va a diferenciar cada una? Sobre todo en tu ritmo respiratorio y la intensidad que le pongas al braseo y al paso. Por ejemplo, en una caminata suave tendrías que poder ir hablando tranquilamente con alguien que esté al lado tuyo. Obviamente en estas circunstancias con los recaudos del caso o con barbijo a dos metros de distancia o puede ser más cerca si es tu familiar. Todo eso como lo indica el protocolo. ¿Qué vas a hacer? Una caminata de aproximadamente 15 o 20 minutos y te vas a tomar un descansito de 4 a 5 minutos. ¿Ese descanso cómo puede ser? Parado tranquilamente o caminando más despacio todavía. quieres hacer esto un poquitín más intenso? Muy bien, la caminata le vas a poner más ritmo, vas a mover más seguido los brazos, más seguido las piernas y seguramente hablar con tu compañero ya no va a ser tan fácil. ¿Cuánto vas a caminar? Lo mismo, 15 a 20 minutos, pero el descanso en vez de ser quieto, seguramente puedas hacerlo caminando despacito. Al que se anime a un poquito más, puede redoblar la puesta y sumarle un pequeño trote en el medio. ¿Cuál es la condición para ese trote? Nunca llegar a sentirse completamente agitados. La idea de toda esta circunstancia es poder salir a disfrutar, oxigenar el cuerpo y la cabeza, pero por sobre todo cuidarnos, no lastimarnos y hacer algo que sea beneficioso cuidándonos nosotros y a quienes nos rodean. Si vas a sumarle este trotecito, fíjate que sean 30 segundos, un minuto, subís la frecuencia cardíaca, subís el ciclo respiratorio volvés a caminar tranquilo y te recuperas. Bien, continuamos con el tip número 3. Vamos a hablar de tratar. Lo primero que te voy a decir es, si en estos meses te mantuviste haciendo ejercicio, tomando clases online y demás, bien, genial, porque te va a sumar muchísimo. Ahora, vamos a hablar de lo que pasaba antes de esta pausa obligada para todos. Si vos eras uno de esos corredores que tenías dentro de tu entrenamiento un volumen que era entre 4, 5, 6 kilómetros y no hacías pasadas mayores al kilómetro, entonces te recomendamos que salgas a hacer un trabajo que en total no pase el 60% aproximadamente de lo que estabas haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Vas a hacer pasadas de 500 a 600 metros. La recuperación entre pasadas va a ser caminando 100 a 200 metros. El volumen total te recomendamos que no sea más de 2 kilómetros o 3 kilómetros. Ahora, si en tus entrenamientos vos superabas los 8 kilómetros de volumen total y hacías pasadas de 4 kilómetros, 5 kilómetros, entonces te recomendamos que ahora salgas a hacer pasadas de 1 kilómetro o 2 kilómetros con recuperación caminando y que el volumen total no sea más de 5 o 6 kilómetros. Vamos a hablar un poquito del ritmo. Todos vamos a salir desesperados a tratar de correr al ritmo que teníamos antes. Bueno, quizás es un poco complejo. Tengamos en cuenta que estuvimos tres meses sin correr. Entonces, salgamos a un ritmo que nos sentamos cómodos, que podamos sentir que lo estamos haciendo bien, que estamos contentos, pero no nos exijamos más de eso. Sí, tenemos que adaptarnos, tenemos tiempo, tenemos esta posibilidad y vamos a ir de a poco, progresivamente, para poder tener los resultados que estamos buscando. David, cortito y al pie, ¿qué hacemos con la hidratación? ¿Qué hacemos con la hidratación? Te recomendamos tomar siempre al menos un litro y medio de dos litros de agua por día. Con respecto a la actividad en especial, si vas a hacer algo tipo moderado, 40 minutos o menos, la verdad es que no es necesario que lleves agua con vos. Si vas a hacer una actividad de intensidad media, alta y supera los 40 minutos, entonces te recomendamos llevar alguna botellita chiquita de no más de medio litro de agua o bien, si ya estás equipado, llevas tu mochila, tu chaleco o tu cinturón. Algo importante en esta situación que estamos viviendo es que no podés compartir tu botella o el pico de tu mochila con nadie, salvo que vivas juntos como nosotros. Tip número 5. ¿Dónde y cómo? Bien, vamos a tener en cuenta, primero y principal, que tenemos que salir a no más de 5 o 6 cuadras de nuestro domicilio. De esta forma evitamos usar el transporte público y reducimos la probabilidad de contagio. Entonces, si tenemos dentro de ese radio alguna plaza y queremos ir, genial, vamos. Ahora, llegamos a la plaza y está lleno de gente. Como tenemos que tratar de mantener la distancia acorde, que son 2 metros caminando y hasta 5 metros corriendo, lo que les proponemos es: si la plaza hay mucha gente, usemos las veredas que están alrededor, si ¿sí? enfrente de la plaza, y de esa forma contamos con la iluminación, la seguridad y el flujo de personas que nos dan seguridad. También, ojo, al llegar a la esquina, como peatones, miremos bien para todos lados antes de cruzar. Otra recomendación, si no tenés una plaza cerca, es andar hasta una calle o avenida, que esté bien iluminada. Entonces, durante la cantidad de cuadras que vos veas que hay buena iluminación y te sentís seguro, podés ir y venir hasta cumplir la cantidad de metros, kilómetros o el tiempo que ibas a hacer en un Muy bien, sexto y último tip. Recuerden que a la hora de salir a la calle, y sobre todo a hacer ejercicio físico, es muy importante llevar el documento y la credencial del seguro médico que tengamos. Recuerden que si tienen OSDE, tienen la credencial digital para descargarse, la llevan en el celular y es una cosa menos para tener encima. Y para finalizar, queríamos agradecerles por estar ahí mirando los videos y recordarles que desde YouTube, en el canal de OSDE, pueden volver a verlo todas las veces que quieran. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Adiós.